Hola Nunca sé cómo empezar un video Bueno, esto es una mini guía de posicionamiento de cajas Primero, vamos con teoría básica de cajas Normalmente, si pones una caja encima de la otra Va a ser empujada por la hitbox de la anterior O sea, si yo pongo una caja encima de la otra Se va a ir un poquito para arriba O hacia los costados, o depende de hacia dónde la pongas Lo mejor que puedes hacer es poner como un triángulo de cajas Así y siempre poner primero la que está más cerca del de enemigo. Yo pongo una caja acá. La siguiente, a no ser que la wave se me vaya a pushear, no la voy a poner acá. Esta caja está mal. La caja correcta sería esta o esta. O en todo caso, si la wave se me vaya a pushear, esta estaría bien. Pero se me tiene que pushear la wave. Se pone primero esta y después la de acá atrás. Porque cuando la ponga, esta Camille, por ejemplo. Se quiere tirar con la E hacia acá. Haciendo esto. Se va a comer primero esta caja. Tenemos que soy Camil. E. ¡Eh! Y después reboto con la E hacia acá Voy a comer esta caja Y después me voy a ir Pero si alguien es estúpido Si es estúpido y sigue Se va a comer la caja Y va a seguir Y va a pasar esto Se va a comer la primera caja Y las dos van a des desaparecer Si no, lo otro que estaría bien Sería poner una caja, por ejemplo, acá Personalmente, poner la caja bien en el borde del bush Cosa de que apenas pises el bush La caja empieza a tomar target de quien entre No así, porque acá tienen muchísimo margen hasta que entran en la, en la esta Pero es gusto personal, es lo mismo Las cajas normalmente las querrías poner en donde más espacio cubran O sea, por ejemplo, esta caja está mal Porque si tienen visión, saben que vienen por acá arriba Y agarran por acá abajo bien y no se comen la caja. En cambio, si yo pongo la caja en el medio, no hay forma ni por abajo ni por arriba de que pasen. Porque esto lo cubre, esto lo cubre. Inclusive de este lado. De este lado no pueden pasar por acá, no pueden pasar por acá. Por ejemplo, en este lugar será lo mismo. Solamente que la pondría acá. Para que ocupe de, este, de esta punta a esta punta. De este lado la pondría de este lado. Acá, bueno, esta parte es difícil de cubrir. Quizás desde acá hasta acá sea un poco más complicado. Así que te conviene cubrir de acá hasta acá y desde acá hasta acá. O sea, pondría una acá y una acá. Yo siempre que juego top, apenas empiezo la partida me voy corriendo hasta este bush, pongo una caja acá y automáticamente me voy hacia acá. ¿Por qué? Porque la mayoría de los midlaners son idiotas y en vez de quedarse acá, por ejemplo, o acá, se quedan acá. O cubriendo con bot acá. Esto en el hipotético caso de es que no quieran invadir. Normalmente los, los midlaners son simplemente estúpidos, pero normalmente el mid estaría acá. Después, en segundo 0.50, pones tu primer caja en cualquier parte del bufo y te quedas acá esperando los cooldowns. Hasta que tengas el cooldown, pones otra ahí y pones otra acá. Y con esto ya es simplemente quedarte de este lado del red para pegarle con la pasiva, ¿no? Le pegas tres o cuatro básicos y te vas. Si el jungla es tarado, lo vas a maitear. Es normal. Si el jungla es un rengar, yo pongo dos cajas acá y pongo otra acá. ¿Por qué? Para que desde este bush puedas saltar hasta las piedras sin tener que dar toda la vuelta. De este lado, al empezar la partida, simplemente me vengo hasta esta posición y pongo una caja acá. O una caja acá. Es lo mismo. Y me quedo esperando más o menos por esta zona. Para cubrir esta entrada. Tenés que poner una caja atrás del bufo Y después otra un poco más adelante. Es lo mismo. Si la pones acá, si la pones acá, si la pones acá. Es lo mismo, no importa. Después automáticamente te vas a ir enfrente del grompo y vas a poner una que no llega a tocar al grompo. Si querés, puedes poner un poquito más atrás para asegurarlo. Es lo mismo. Y después cuando estés lisheando, vas a, vas a venir por este lado. Y mientras que te estés yendo, le pones una caja justo encima del grompo. Esto lo que va a hacer es que el grompo active esta caja y esta active a la caja y se coma el doble fiar. Y tú jungla se para hacer muy tranquilamente el campamento. Vale. Bueno, a mí me lo hice, pero porque estoy en level 7 Después, al llegar a línea, lo primero que vas a hacer Es poner una caja en el medio, porque el top lane enemigo muy probablemente va a pushar la wave Eso quiere decir de que la wave va a venir hacia acá Yo lo que voy a hacer es, cuando veo que la wave Deja de estar acá para empezar a moverse hacia este lado Para venir hacia mí, estanquearme un poco La wave y después venir, esto para que Todos los minions entren al mismo tiempo al rango de la torre Después voy a poner cajas por atrás De las cajas que puse, si esta no se activo, por ejemplo Pondría otra por atrás y otra por atrás por ejemplo Algo así, si me está pushando demasiado Me vendría hasta el bush y pondría una caja de este lado, todo adentro del bush. Si estás adentro del bush, como va a ver la animación que hace Shaco de, de poner las cajas, que es como que se agacha, pone algo en el piso, básicamente. Vas a poder poner las cajas donde quieras sin preocuparte. Si es una Camille o un Horn, que normalmente van a jugar alrededor de las paredes por sus respectivas E's, vas a poner las cajas, por ejemplo, así. A mí me gusta jugar mucho contra esta pared, más que nada, porque puedo tirar muchos con la Q hacia este lado o la Q hacia el otro lado, entonces normalmente pondrías O por acá y estas paredes. Pero normalmente las Camille o se tiran de este lado de la pared, así hasta acá o acá. O de este lado y este lado, respectivamente de cada ángulo. Lo, lo interesante en la interacción de las cajas con la E de Camille, es que si Camille tira su primera E para agarrarse de acá y se come la caja, eh, el Fier cuenta como un CC, por ende no puede rebotar la E. Entonces, automáticamente va a bajarse de la E. Con Orn, lo mismo. Cuando Orn tiene su Q, normalmente querrías poner una, una caja en su Q, para que si se tira con la E, active la caja. Y ahí te tirarías y le harías un all -in. Después contra, contra, por ejemplo, Yasuo, Irelia, Katarina, cosas así que se tiran muy rápidamente hacia vos, o saltan entre minions. Querrías poner cajas muy muy atrás o encima de los minions. Esto porque si se tiran, si por ejemplo Iledia tiene una cuba a un minion que está acá y yo tengo una caja acá, la caja se la va a comer, aunque esté un poco más afuera. Contra campeones de rango que te van a estar pokeando mucho, normalmente pondrías cajas muy atrás, cosa de que no lleguen los minions. Porque el, el enemigo se va a tener que acercar demasiado para pegarte un básico, porque vas a estar más o menos a esta altura, parmeando solamente los, los minions melee. Él va a tener que, por ejemplo, estando acá, una, siendo Queen, Bane, Gnar, Timo, cosas así de rango, él va a tener que estar muy cerca al límite de la torre para poder pegarte. Querría poner cajas en early acá, no lichear y poner cajas de este lado para jugar alrededor de eso. Pero en early, eh, después un poco más adelante de la partida, simplemente pondría cajas por atrás y esperaría la jungla. Y si tienen no de Q y sacan el revelador y nada, nah, es la forma de ganar a Yako. Eh, es lo que tenés que hacer. Si querés ganar a Yako, saca el red trinket. Sacás esto y sacás esto y sí sí y Yako murió. Pero normalmente eh, no, no van a sacarlo en level 1. Normalmente. Lo sacan a, a primer, segundo back. Porque ya piensan que no no pega tanto las cajas. Algo importante es que las cajas obviamente se pueden poner a través de los muros y además dan visión. Así que puedes poner una caja para que chequee si hay alguien en el bush y después entrar, para no tener que simplemente fechequear. Ah, algo que no dije, tema de vans. Ahora estoy baneando Graves porque está turbo broken y aparte porque rompe las cajas level 1. Contra Graves, Chase, Gunplank, Urgot, pasa lo mismo. Todos rompen la caja level 1. Contra Chase quizás es un... es un poco más fácil jugar, pero te sigue pokeando mucho y es muy molesto igualmente, así que tampoco es un mal van. Gunplank es muy molesto, pero si no es muy bueno el gameplay y te le tiras, él tranquilamente se va a morir. Contra Burgo también es muy molesto jugar porque cuando pones una caja, él activa la W y la rompe y es muy molesto, pero bueno. Contra Nasus o Veigar es bastante caótico el juego, porque simplemente se farmean tus cajas si y te van a outscalear con eso porque les dan carga. Contra Trindamer Trindamer fue mi, mi permaban durante varios meses, porque simplemente es Trindamer y se hace inmortal. Bueno, también fue mi permaban durante mucho tiempo, pero si juegas más o menos bien puedes ultear, puedes cancelar la ulti de morde con la ulti de Shaco, así que no es muy problema por eso. Contra Darius es bastante, bastante molesto. Bastante molesto jugar Darius o Yorick porque tiene mucha vida, se curan mucho, pegan. Es bastante molesto, así que tampoco son malos Bans Contra lo que a mí me gusta jugar son Bruisers que se tienen muy fácil. Ejemplo, Camille, Jax, Irelia, Yasuo. no sé si me gusta tanto, pero Yasuo no es mal mala, mala ejemplo. Katarina, quizás. Y... Bueno, tanques. Contra tanques me gusta jugar. Simplemente porque los voy a... Al sacar Leandris, los voy a derretir. Juego bajo torre, juego tranquilo y listo los tanques normalmente no tienen mucha, mucha movilidad, así que si mi jungla ve que estoy perma bajo torre, estoy friseando, él va a venir y me va a ayudar un poco, algo importante es siempre que tiras la Q, tratar de pegar un básico, aunque estés con muchos minions, porque aunque tengas muchos minions, te vas a poder meter en el cualquier bush y vas a perder el agro, lo mejor que puedes hacer es tirarte, poner una caja, pegar un básico, pegar una E, básico y te vas, así los minions te van a tarjetear y después se van a comer el fier de la caja van a cancelar, pegarte a vos y le van a pegar a los minions, o le van a pegar a la caja es, es lo mismo, esto contra campeones que no tengan mucho movilidad. Por ejemplo, contra Chogas está bastante bien. Normalmente contra tanques. Creo que es un, una buena forma de tradear. El Ignite revela en dónde están las cosas invisibles. Entonces, si tiras la Q y ponen un Ignite, van a revelarte y van a ver dónde estás. Lo mismo pasa con la ulti de Rengar, con la ulti de Twisted Fate y con el Liandris. Por ejemplo, si estás jugando contra algo que tenga Liandris o los venenos, dejan un rastro tuyo atrás. Entonces, ellos te pueden ver. Si el enemigo se va a comer una caja y ves que se está por escapar, tirarle la E para que se ralentice y camine más sobre la caja. Hacer QR rápido Puede hacer pensar al enemigo que le pegaste un básico después de la invisibilidad Por ejemplo, hacer así, ponerte muy cerca y rápidamente pegarle a él Va a hacer pensar que ese sos vos Y automáticamente después de eso, al, al estar invisible, también le puedes pegar una Q eh, Vas a aparecer, pero bueno, él ya va a ver a este yaco primero y le va a pegar a este yaco Hay que tener en cuenta que estando invisible puedes poner cajas, pero no tirar la E La E te saca la invisibilidad Así que lo mejor que puedes hacer es Q, R, -W, Básico, E, básico y le pegas básicos una atrás del otro. Y cuando recibas el cooldown de la R... O sea, de la, de la Q... A mí me gusta tirar el clon para atrás... El chabón se va a escapar... Y simplemente voy a esperar a ver el, el radio este... Voy a tirar la Q... Va a aparecer el clon... Le va a pegar, va a explotar y se va a morir. Eso... O te one -shotea. Lo que pasa primero El clon tiene un círculo alrededor de él Si Shaco o el clon, como lo quieras ver Sale de ese radio, el clon va a volver Eso quiere decir que si yo tiro el clon lo suficientemente lejos Y cuando veo el círculo, tiro la, tiro la Q Por ejemplo ahora, tiro la Q Esto va a hacer parecer a los enemigos de que el Shaco real sete es Y no el que es invisible Porque no saben que soy invisible básicamente Automáticamente veas esto A mí me gusta tirar la Q y rápidamente apretar la R Para hacer ver que lo que pasó es que tiraste la Q Y después de la invisibilidad empezaste a caminar otra cosa que me gusta es, si estoy a muy poca vida, ultear hacia donde no me vea, tirar al clon, regalar al clon, hacer que se tiren, y cuando veo que está a punto de tirarse, tirarme yo, poner una caja, hacer que el clon muera y tratar de matarlo. Esto si el enemigo está muy poca vida, simplemente van a tirarse al clon y vas a ganar la pelea y lo vas a matar. El ignite te saca una invisibilidad. Así que normalmente lo que querrías hacer es Q... Básico Ignite No Ignite básico Porque así puedes aplicar La persiva de la Q Y además El daño del Ignite Porque si no Por ejemplo ahí le, le, le, le acabamos de hacer 376 de daño En cambio Si yo hago esto Y hago así Y ahora le pego Le hice 338 Es muy Muy poco Pero puede dar la diferencia Puede hacer la diferencia Entonces Un combo completo Con Shaco Podría ser QWR, W R, Tiro al clon Básico e Ignite y tiras el clon para atrás para que se quiera tirar Al clon y cuando se tire se muere, normalmente harías Eso si el enemigo está muy poca vida O vos estás a poca vida también, la E Apenas tiene un poco más de rango que el ignite ¿Eh lo podemos ver, esta es la E, este es el ignite, esta es la E Y este es el ignite, es muy poco la diferencia Eso quiere decir que podrías tirar la E Y el ignite muy rápido, entonces Si por ejemplo te tiraste, hiciste todo el combo no Lo hiciste bien y todavía no gastaste la E Y ves que se está por escapar, puedes tirar E Y si ves que se va a quedar a poca vida le pones el ignite A mí me gusta usar el ignite como un ejecutar ah, Algo importante es que cuando pasan un par de segundos si el clon no hace nada, le va a pegar a lo primero que vea, eso es una mierda, pero bueno esto también pasa si el clon está en un bush, así que hay que estarlo moviendo constantemente para que no tome agro con algo, salga del bush y revele que en realidad es el otro Shaco. todo el mundo va a pensar que si hay un Shaco en un bush y otro Shaco afuera, el real va a ser el que está dentro del bush, obviamente es la lógica y todo el mundo pensaría que eso es así, pero si sos un poco troll harías lo contrario, pondrías al clon adentro y te pondrías a pegar básicos y así el enemigo le va a pegar si tienen guardiado esto lo tendrías que hacer si tienen guardiado nomás, o si el enemigo está a poca vida Porque cuando hagas esto Y el enemigo te quiera atravesar Vos simplemente tiras la con para atrás Tiras al, al este Pones una caja Dios. Pones una caja Aparece el clon Le pega el clon Se muere Si por ejemplo El enemigo está a muy poca vida Digamos que tiene 200 de vida Querrías tirar al clon Y ponerlo atrás de él Para que hacia donde quiera irse Tiene o que comerse la explosión Y flashear para acá Pero si flashea yo le tiro la E o el Ignite O flashear para adelante Si flashea para adelante Se come la explosión igual Y se muere igual Shaco no deja de ser invisible Si pasa por los portales de barbo el clon no puede entrar por los portales de la nueva grieta. Si Yaku quiere tomar un portal siendo invisible, deja de ser invisible. Y después de la salida del portal, hay un par de segundos en los que no puedes moverte. La Ed es real le pega a Shaco aunque esté invisible. El clon no puede agarrar la lámpara de Fresh. Shaco puede agarrar la lámpara de 3 y no pierde su invisibilidad.